Bueno, ese soy yo, eh, esos dólares no eran míos, y son de hace mucho tiempo. Imagínate, no, no, no tenía ni Instagram en ese momento. Eh, el sueño de Rockstar noventero. ¿Por qué noventero? Porque la industria musical ha cambiado muchísimo. Eh, hoy en día no es lo mismo que, que antes, ¿no? Antes era como que uno no tenía la capacidad de poder crear su propia música en su casa, sí o sí dependía de una multinacional para desarrollar un disco. Entonces, tenías que mandar un demo y esperar que te agarre una gran compañía y te haga famoso, básicamente. Entonces, eso era lo que nosotros aspirábamos, eh, mal aspiramos en realidad, porque es, esto fue en el 2014 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó? Con un amigo eh, nos fuimos a vivir a México, teníamos una banda, un proyecto juntos, que se llamaba Cintia Scotch. Nos fuimos juntos a México. Eh, en México vivimos en Playa del Carmen y en el DF. Como vimos que se podía laburar de covers, fuimos a hipearla a dos manos, nos reclutamos a todos los otros soldados de la banda y empezamos a tocar covers, teníamos una vida digna, eh, tocábamos en bares, eh, componíamos nuestras propias canciones, las grabábamos en casa, ten vivíamos, teníamos nuestra propia casa que alquilábamos re grande, donde vivíamos todos juntos. Era, la verdad, que muy bueno. Eh, y tocando, siempre como que... Aparecían distintos tipos de inversores Al principio esos dólares de hecho eran de un yankee Que en realidad era plata para un bar de unos amigos Y nosotros íbamos a ser la banda fija de ese bar Bueno, un poco de venta de humo Por acá, por allá, hasta que conocimos Un inversionista mexicano Que nos dijo que le había gustado mucho la banda Hicimos un show increíble Estas, estas fotos las saqué de Facebook Perdón la calidad, son todos momentos reales eh, Por ahí no van a retratar realmente lo que pasó Pero bueno, son recuerdos eh, hicimos un show increíble, el tipo lo vio el show, le encantó el show, nos dijo, che, vamos para el DF, vamos a grabar un disco, yo se los pago. Y nosotros, en nuestro interior, nuestra intuición nos decía que había algo raro, pero nuestra ambición, que básicamente con vos necesitamos un contrato, aunque sea mínimo, nosotros tenemos ciertos gastos, nos tenés que pagar la preproducción del disco... Eh, por, ¿Por qué no, no hacemos algo? Y el tipo como que, no, no, vamos viendo Nos decía, ustedes tranquilos, confíen en mí Lo vamos viendo, yo tengo mi otro socio acá Cuando lleguen acá, lo hablamos todo Bueno, así, todo caótico Y a nosotros no nos importó nada, básicamente El día antes que teníamos que dejar la casa Nos llegó el pasaje para México DF Nosotros dijimos, bueno Siempre, al principio cuando llegaba la duda A su máximo, de repente pasaba algo Que la, que la sacaba la duda Y era como, bueno, se dieron, se dieron los pasajes Viajamos a DF de repente llegamos a un estudio increíble, empezamos a, vivir, empezamos a vivir en un hotel. Eh, este tipo tenía directamente una casa que parecía una mansión de los narcos. Eh, nos invitó directamente, a toda la primera etapa vivimos en un hotel, después nos invitó a vivir a esta casa. Nosotros, había un montón de amigos argentinos que los invitábamos, hacíamos lo que queríamos. El tipo nos, nos traía McDonald's y, y todos los días nos, nos regaló una batería, teníamos un piano, tocábamos, él tenía un cine adentro, vivíamos una, una vida de reyes. Mientras grabamos el disco, yo me acuerdo de estar, estaba este tipo en el control con, con el ingeniero. Y había, la mitad de las canciones que nosotros teníamos eran en inglés y en español. Entonces el tipo me decía, no, no, no pronuncias no el inglés así. Más como Shakira, me decía. Y yo, nosotros somos una banda de rock, garage, nada que ver. Y yo, sí, dale, como Shakira, no me importa nada. A mí, o sea, no estoy diciendo que Shakira sea una cantante mala, es increíble, nada más que no pegaba la estética, simplemente. Entonces, estamos entregadísimos. Bueno, la buena vida se ahí, invitábamos gente, paseábamos por la ciudad, teníamos todo, éramos felices, eh, vivíamos con amigos, vivíamos en una mansión, y nos puso una manager, nos puso un tour manager, que es un manager que se encarga de las fechas cuando uno viaja, eh, no teníamos ni fechas, teníamos tour manager, teníamos una persona que se encarga de buscarnos casa para que vivamos, pero buscaba una casa. Bueno, la cuestión es que empezaron a pasar los meses, y la relación con este tipo se empezó a medio inestable. Yo siempre era el que iba y daba la cara, me paraba ahí, ¿viste? como que me podía charlar con el tipo, y me decía, no, vamos viendo. Siempre me empezaba como a patear, me pateaba todo. El disco ya va a salir el mes que viene, el mes que viene no pasaba nada, y así sucesivamente. Hasta qué momento nosotros no, no, no sabemos qué pasaba. Entonces, ¿qué hice yo? Lo primero que hice fue, me contacté con ese muchacho que está ahí al lado mío, con esa cara, un abogado amigo mexicano. ¿Qué hice yo? Dije, por si las dudas voy a registrar todas las canciones a mi nombre, a nom en realidad el nombre de todos los pibes de la banda, por si las dudas, ¿eh? pasa algo turbio, no teníamos contrato, no teníamos nada, entonces nosotros le exigimos, dijimos, che, hasta que no nos presenté un contrato, no podemos seguir laburando, así no se puede. El tipo nos presentó un contrato que era lo más leonino o imposible, era como, él si sí quería poder cambiar un miembro de la banda, ahí se puso medio rara la cosa, yo lo empecé a enfrentar un poco, el tipo medio que se nos empezamos a llevar mal, eh, de repente nos soltó la mano, eh, nosotros nos fuimos de su casa, sacamos el disco por nuestra cuenta, eh, nosotros ya empezamos a vislumbrar el final del sueño, esas esa, esa fotos es del momento de gloria, estábamos muy contentos, pero era el final del sueño. De repente nos vimos sin casa, sin techo, perdidos en DF, una banda entera, todos hippies con instrumentos colgados, y dijimos, ¿qué hacemos? Empezamos a lograr de extras, empezamos a lograr extras en películas, hay varias películas de Netflix en las cuales salimos ahí, tipo tocando, guitarriendo, así que nada se nos cayó el sueño, se nos desmoronó, ahí estamos laburando de extras como nos pueden ver bastante tristes, nos labur... <risa> decían, ustedes, los, los niños indie, y nos llamaban y nos poníamos a tocar tipo la guitarra en, en todas las estreadas." E ese Lucky que es mi mejor amigo, tenía el pelo azul, no lo dejaban actuar en 12 días porque tenía el pelo azul y los extras tienen que pasar desapercibidos así que bueno, así fue como empezamos a laburar de extras, de repente vivíamos en un lugar que se llamaba Tacubaya, que era bastante lo opuesto a donde vivíamos antes y ese fue el aprendizaje más o menos que tuvimos, eh, de antes que nada confiar en la intuición de uno, estar con los pies en la tierra, no <ríe> comerse el viaje de la fama ni nada antes de tiempo, eh, tener un, las cosas sólidas, un contrato que especifique ambas partes, qué tienen que, cuáles son las obligaciones de ambas partes, después yo ya de un poco más grande, con otros proyectos y ya con un contrato, como que aprendí un montón de cosas más que dije, che, claro, qué nabos que fuimos, por Dios. Entonces, nada, se nos cayó el, su el sueño, eh, de repente había un pasaje muy, muy, muy barato, nos volvimos a Argentina a visitar a nuestra familia, y ahí en Córdoba, yo decidí quedarme en Córdoba, y ahí fue cuando vino el final de Cynthia Scotch, esta banda con la que tuvimos todas estas aventuras. Bueno, y de ahí yo pasé a armar este proyecto con mi hermano, Valdés, y ese fue como un poco el aprendizaje, eh, aplicar todo esto un poco también a, a cada proyecto. Yo creo que de los errores claramente se aprende y se va mejorando cada proyecto que uno tiene, por más que por ahí con cada proyecto no llega a lo que uno aspira. Y también algo que me, me he dado cuenta últimamente es que hoy en día, yo cuando era más chico y tenía esa edad, yo eh, anhelaba la fama, anhelaba el reconocimiento. Y hoy en día me doy cuenta que la fama está sobrevalorada totalmente, cualquiera... Cualquiera que se hace una cuenta de Instagram, mi labura mucho, es famoso. Vos por ahí te pones a ver cuentas y decís, ¿y este trapero quién es? Tiene millones de seguidores y le va bien. Entonces es como que ya hoy en día la industria tomó otro rumbo. Hay microsegmentación de públicos más chicos que siguen. Es como que la interacción ya no es como antes, que los, los músicos eran semidioses, en los 90 que nadie los veía, o tipo Luis Miguel. Hoy en día la interacción con el público es súper importante, estar ahí con la gente. Así que bueno, de todo se aprende, esta fue nuestra aventura, eh, el camino sigue, gracias por escuchar, y ese fue mi fracaso épico en las tierras mexicanas.